Ingresamos en el tercer bloque y la canción tiene que ver, todo tiene que ver con todo en Yo este Yo creo que sí, Clarín. Los vamos a recibir nuevamente a Javi José, los profesores de Jumping Club Mendoza, que Hola, están chicos. con nosotros. Bueno, bienvenidos, choque por aquí. ¿Cómo andamos? Choque bien. por acá. Choque por allá. La semana pasada nos visitaron y nosotros les dejamos ahí el interrogatorio. ¿Podrán Lucas y Clarita superar la prueba? Y dijeron sí, chicos, de toque. Nos, tu nos tuvieron mucha fe, te digo. Yo creo que sí. Demasiada. Sí, demasiada, yo diría que demasiada. Como demasiada fe. Pero bueno, los volvimos a invitar porque nosotros también queríamos ser parte de esta actividad que de afuera se ve divertidísima. Vamos, Vamos a, ver a ver cómo, cómo se vive desde adentro, ¿no? ¿Estás preparado? Estamos re preparados. Sí, Esas son ganas. nuestras botitas. Perfecto. Perfecto. Y son portales, chicos. Sí. Exacto Ah, listo O sea que ya veo que estas son las Estas son las tuyas, Las mini son las mías eh, Nos vamos poniendo las gotitas Nos van a enseñar Vamos, vamos ¿Cómo es? Yo les decía en el corte Por suerte traje medias dignas Se sí, unos sí. sí, acá, clarísimos. Porque viste niños. que a veces te ponen medias distintas O medias agujereadas Y... Mira, la media baleada <risa> Estamos en problemas No, pero miren qué lindas okay. Que medias Ahí Siempre para la, la actividad Siempre hay que, eh, que recalcar Que vas a necesitar siempre una media larga Ah, ¿sí? bueno para proteger. En este caso no pasa, pero bueno. Tranquilo, Vamos se a. quede este el, el con todo lo que no Vamos. hay que ¿Es el otro? La ahí está. La botas. La botas. Ah, a la izquierda. Es como unos ah, rollers, ¿o no? Como yeah. si fuese una Exacto. bota de esquí, unos rollers. Bien. La bota tiene que quedar ajustada, bien. cómoda, no ni floja, ahí, ni bajo ni arriba. arriba. Bien. ¿Quedó, bien? Sí, quedó, bien, bien. ¿Quedó bien? Sí, quedó bien, quedó bien. Vamos. Eh, bueno, todo en vivo. Todo Televisión Verdad. Claro, ahí está. Sí, está re cómodo. Vamos con la otra. Que bueno, estemos... No, no ¿Eh? Ahí va. Los zapatos? Vos, sí. uh -huh. <risa> Uy, se re alta. Marcela me recibe las botas, corazón. No mi asistente. A ver, Vamos por acá. Está. Me dijeron que teníamos que tener cuidado Uy, con el compañero. Ya, ya me se ve. Ah, Te hicieron fama de sí. los zapatos de luz, Marcela. <risa> las botitas más. Bien. Agarrate de mí. Uy, y no el veo. El centro de la bota. Eso. Ahí va. Voy a marchar. Agarrate. Eso, ¿En el lugar? uno y uno. Eso es. Eso. Ahí va, ahí va. Qué ahí va. fácil, ¿eh? Ahí está bueno. Está. Bien, piso siempre en el centro de la bota. Ahí va. Uh -huh. ahí va. Para la derecha y marcho. Marcho, March, lo primero. Marcho, ahí, marcho. Va. Marcho, marcho. ahí va. Mira, el bonito, nos pone para que nos agarremos. Si me por <risa> acá, <risa> agua, claro. me lanzo Agarra. arriba tú. Piso, pito. Ahí. ¿Cómo se sienten? ¿Qué es la Voy primera bien. sensación que sienten? Todo buenísimo. <risa> está recopado, me estoy divirtiendo. Todo muy divirtiendo Por ahora estamos pasando bien. ¿Estás bien. <risa> <risa> <¿Estás> bien? <risa> <risa> La idea Perfecto. Es pisar la bota en el centro, no de punta ni no de talón ah, yeah. para que la bota haga bien el efecto de rebote que tiene que hacer. Pipi, pipi, pipi, Muy es? fácil. Bien. ¿Y le vamos a meter el coreo? Ah, lo más, sí. sí? sí. listo, va a con todo. Listo. Bien, recuerden que en la actividad siempre hay programas, hay diferentes programas. Tenemos Ajá. cinco programas. ¿Cómo son? Kangu Power, Kangu Discovery, ah. Kangoo Kikampan, Kangu Land y Bootcamp. ¿Sí? ¿Y Kangu qué significa cada uno de los programas, por ejemplo, Kangoo Dance es, un, sí. es como un entrenamiento con música más bailable. bailable. Zumba. Es clase de Con las botas. Ok, bien. Bien, la, pues? la clase de Kangoo Bootcamp es un entrenamiento como un funcional arriba de las botas, dictado ah, ah, al aire libre. Al aire libre. O, uh -huh en la parte interior de Se gimnasio. puede hacer indoor, se bien. llama, que se puede hacer ver, lo mismo que afuera, pero adentro de un salón del gimnasio. Muy bien. ¿Cuál otro nos quedaba? Kangoo Discovery. Kangoo Discovery, me suena onda? canal de televisión. Ay, sí, una es, esa, de es de una Australia actividad Australia para niños. de Australia. <risas> esa es, un, es una actividad que en realidad son más que nada juegos, Ajá. sí, aplicados para niños que ah, van a partir de los, los 6 años pequeños. para arriba. Muy bien. ¿Cuál Después, más nos queda? Nos queda Kangoo Kick que es una mezcla de artes marciales, por un ejemplo un Box uh -huh. arriba de la bota. Uh -huh. Y el último que es el Últimos. que todo aman, uh -huh. que es el Kangu Power. Kangu que power. Es, son movimientos fáciles, Ajá. básicos, pero con una Expensidad intensidad de que sube claro. y baja. Para terminar como Jessica Siria Claro, claro está, mínimo. Es básicamente. Ahí va. <risa> bueno, <Bien>. vamos. <risa> Marchamos. estamos oh, Dale, ¿cuál vamos <risa> a hacer de todo eso? El power, por favor. El power. No, no, no, no, no, no, no el power. power. El power, que es <risa> más fácil. Es más fácil el va El power es más fácil. ¡Qué miedo! Ahí va. ¿Cómo están los chicos? Arriba la perfecto Pero muy bien ¿Están cómodas? Okay. Sí. Genial La, la marcha La música Ahí va Cuatro Tres Dos Mira, ahí Una flexión Eso Es perfecto. perfecto Super sencillo Ahí va Cuatro Yo le digo, profe Claro, claro Bien Mira, ahí Y lo vas a pasar en doble Va Doble A ver esa estabilidad Porque también buscamos el equilibrio, eh Ahí se da mucho el equilibrio. 4, 3, 2, simple. Va. Eso. Va. Eso. Ahí va. Re fácil. Eso. Uy, una. Pero si que me la estoy bancando. Re bien. 4, 3, 2. Mira. Toco. Esto es lo que hicimos un poquito el otro día. Exacto. Ahí. Toco. toco. Ah, pero nunca después de saltar. Nunca después de saltar. Siempre la bota. Toca en costado. Pasa por el medio Pasa por el medio Y cambia Ahí, ahí va Cuatro perfecto. Tres Dos No me pides que vaya la parte de chico. Ahí va Marcha, marcha, marcha oh. Perfecto, perfecto Mamá, Se me ríe acá Tranquilo, tranquilo Bien Vamos con algo un poquito más difícil Dale Bueno, dale Bien perfecto. Un lateral pero lo voy a elevar A ver ahí Separo Paso por el medio y cambia Ah, ok Paso por el medio y cambia un no poquito más bien manda manda manda tú decirme bien vamos con uno más más fácil creo que encontré mi deporte chicos. mira eso rodillas ay ay ay esto es rodilla, nada más ahí va pa pa esto mantengo mantengo mantengo esto bueno tres dos Mata. ¡Aire! Uf, me ¡Aire! Me mata. ¡Ay, Dios mío! ¡Mamé, da ¡Y es algo, eh! Eso es durante 45 minutos, minutos arriba la bota Mami Uf, Hay bien. que mantener y obviamente que la clase Tiene sus pico. Con eso, de intención. Estuve, La Cola Con la nuca no, no. Claro. Bien, idea. como ya dijimos la clase anterior La sí, ya dije, la clase anterior El programa anterior claro. el, el trabajo es el trabajo de piernas, glúteos y abdomen Así que también le queríamos comentar Que el sábado 9 de julio sí. Vamos a hacer un evento Para gente que sí, no gana, conoce sí, aún las, las botas en el parque Benéa Cruz. Ah, muy bien. Para más información nos pueden escribir al WhatsApp. Para que puedan probar la actividad. Para inscribirlo y pasarles sí, sí, sí. toda la información. Que pero, pero, que para que sepan, por acá nos invita el productor. ¡Sigan! ¡Sigan! ¡Sigan! Hay que seguir, hay que seguir okay, entonces. Pásame la de, de julio, ¿cuándo? A partir de las 3 de la tarde en el Parque Venegas de Godoy Cruz. Y si lo van a poder probar, se calzan las botitas, todo. Sí, sí, vamos a llevar botas para la gente, así que los que quieran participar, nos pueden escribir yeah. al WhatsApp. Ahí va. 2 1, tres, cuarenta y cuatro, Perfecto, bueno vamos a pasar Mira ahí. información Viste, profe, me inventé un pasito En Eso. realidad es uno de los movimientos ¿Sí? De los que tenemos Ahí va, oh, cuatro, <risa> parado, <risa> tres, me uno. dos Y doble oh. Dos, dos, ahí va Cuatro, tres, dos Uno más, cuatro, Esa. tres Chica, Dos, Falta. No sé Esa oh. Muy bien oh. Ahí va oh. Bueno, listo, nos dice el productor y yo acato las órdenes. Exacto. Yo acato las órdenes de mi productor. Gracias, corazón. Ahí está. Oh, Marcela, ahí mi bota. Como va a me senté. Chicos, está muy bueno. Es una actividad como Es ya re lindo. Sí, sí. Está Para ¿sí? todas las edades, a partir de los 6 años hasta los 70, pueden tomar la actividad. No hay no ningún problema, problema, acá tenemos al compañero que lo dio todo, la compañera ya. Lo dimos Así todo. Que... Ahí ay, ay, ay, gracias, chico. nos acercan vale, a vos también. Gracias, Chicos, muy divertido, así que a probar lo Por que es Cambu Jump en Jumping Club Mendoza. Gracias a los profes. Gracias.